Continuando con el seguimiento que le hemos realizado a ese cultivo nos hallamos ahora a finales de septiembre y como podemos comprobar las variedades síndicas están llegando ya al final de su floración, están a punto de ser cosechadas, en pocos días ya las tendremos listas para darle el corte. Hay que tener extremo cuidado en esta situación porque empezamos en una época que comienzan las lluvias, esto supone un aumento de la humedad relativa del aire con lo que si introducimos plantas que estén húmedas en la zona de secado puede producirse una podedumbre y perder la cosecha a última hora. Las variedades más activas, en cambio, empiezan ahora la fase del engordamiento del cogollo. Es importante prestarle todos los cuidados necesarios y sobre todo las exigencias alimentarias que precisan para este engordamiento de los cogollos. Además de poner el penetrante aroma que desprenden los cogollos cuando están ya en un estado óptimo de maduración, la simple visualización de los cogollos nos puede permitir el observar que los estigmas están ya casi todos marrones. Esto ya nos indica que la planta está en su... La revisión periódica de las plantas y, sobre todo, de los cogollos, cuando nos hallamos la floración, nos permite detectar plagas o futuras plagas antes de tiempo y así darnos un margen de trabajo con lo que paliar este, esta dolencia. En este caso, aquí podemos apreciar que hay un gusano, exactamente de la Spodoptera exigua, oritoralis. Los cogollos prietos y voluminosos son muy tentadores para que se alojen dentro los gusanos, sobre todo porque están muy protegidos. Los daños que producen los gusanos, como podemos apreciar, es la mordedura, fijaros cómo se van deshaciendo, de los cogollos, pero exactamente lo que muerde son los tallos de la sumidad de florida, de los cogollos, por lo que deja de ascender la, la savia hacia esos cogollos, y entonces se secan y se pudren. Hay que tener mucho cuidado porque al podrirse también pueden provocar botritis junto a las heces y deyecciones sólidas de los gusanos. Este ejemplar, al hallarse en la zona menos iluminada del invernadero, se ha convertido en pasto de la mosca blanca. La mosca blanca, además de poderla combatir con las bandas cromáticas adhesivas, también podemos sembrar a su alrededor plantas repelentes como puede ser la albahaca y la mejor solución de todas es instalar un fuerte ventilador enfocado hacia ella de tal forma que impida el revoloteo de las moscas alrededor. Cuando visitamos el cultivo de interior que estaba a punto de ser cosechados, puntualicé que las plantas debían de ser cosechadas completamente verdes. Como han surgido algunas dudas, Vamos a intentar explicar el por qué se ha de cosechar las plantas verdes o por qué ha de ser esto así. Hay que tener en cuenta que el amarillamiento lo que supone es un déficit de nitrógeno. También hay que tener en cuenta que la absorción de nitrógeno y la de potasio que está necesario para la floración son sinérgicos. Es decir, si carece uno, la absorción del otro se dificulta. Por lo tanto, si tenemos una carencia de nitrógeno, nos va a dificultar la absorción del potasio y por lo tanto se va a haber una formación más reducida, menos copiosa de, de flores, de cogollos, por eso es tan importante que haya niveles óptimos de nitrógeno en el suelo y en la atmósfera también, porque casi todo el nitrógeno que absorben las plantas es atmosférico, no solo es del suelo, por eso es importante que haya nitrógeno, porque cuanto, si hay nitrógeno se produce la absorción del potasio y lo, por lo tanto se forman de forma debida las flores, los cogollos en nuestro caso. Llegado el momento del final de la cosecha, no nos queda más que despedirnos de este bonito jardín que hemos tenido la ocasión y la oportunidad de poder visitar y sobre todo agradecerle a los criadores que lo han mantenido así de bonito la muestra de confianza por habernos dejado venir aquí a filmar durante este tiempo y mostraros lo que ellos hacen con sus manos. Así que bueno, hasta el próximo programa.